Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal Y hoy estamos en una nueva vídeo reacción de un episodio perdido de Mickey Mouse No sé si será Mickey Mouse distinto o algo así Pero bueno, es como un episodio perdido que lo acabo de encontrar por internet Y vamos a ver qué tal sale Y bueno, he encontrado este vídeo por YouTube, así que... Vamos a verlos todos juntos Y bueno, ya saben que tienen mis redes sociales por la descripción Tenéis mi Instagram, mi Twitter y mi correo electrónico por si me quieren mandar algo Y así que vamos a pasar con el vídeo Y bueno, ya tenemos el vídeo aquí en pantalla Solo falta darle al play y ver qué pasa de este vídeo Así que vamos a darle en 3, 2, 1 Let's go Vale, vemos ahí la cara como de Mickey, what the fuck O sea parece un vídeo como viejo, ¿no? Porque está en blanco y negro y tiene una calidad pésima. La casa encantada. Oh. Vale. No he visto nada de momento del vídeo. Vamos a ver qué. Vale. Eso no sé si es la casa de Mickey, pero yo no la recuerdo así. Vale, vemos ahí a Mickey como que se le acaba de escapar el paraguas y hay una Tormenta, qué bueno que flipa ¿Esa es la casa de Mickey? ¿O no? ¿Oh? No creo, ¿no? Porque está tocando en la puerta y eso ¡Ay, Dios! La rompió Doble puerta, ojo La canda ¿Se abrió sola la puerta? O oh, se la... No sé Vale Vale, la casa está hecha un desastre No creo que sea la de Mickey Sino que... La... Ojo Vale, se le acaba de cerrar la puerta sola Vale, no tiene pinta de que sea la casa de Mickey más Vale ¿Qué? Se acaba de me meter en un bot Mira para adentro otra vez Vale Se la paga la luz. Ay, Dios mío. No, esa saca esa acería ahí del bolsillo, increíble, eh. Increíble, ¿qué? ¿Fantasma? ¿O okay. qué? Ah, es la muerte, ¿no? Tiene pinta Bueno, no tiene la guadaña, pero bueno Tiene Tiene toda la pinta Hay un piano aquí abajo ¿Va a tocar el piano? No me lo creo Ay, que tiene que tocar el piano Ojo. Ojo que tiene que tocar el piano, increíble, ¿eh? Ay Dios, el piano que se lo carga. Pero... Ojo. Increíble. Oye, amigo, increíble. Toma, venga. No me lo puedo creer, increíble vídeo. ¿Qué? ¿Están haciendo una fiesta? O sea, a ver, recapitulemos Mickey entra a una casa que no se sabe de quién es Se le cierra la puerta, le aparecen muchas arañas y murciélagos Sube a la segunda planta Se encuentra con la muerte Se pone a tocar el piano Aparecen muchos esqueletos y empiezan a bailar ¿Qué? O sea, qué locura de vídeo es esta. No lo entiendo. Mira, mira, mira, pero... O sea... No creo que esto se haya emitido porque eh, si es el episodio perdido no creo que se haya emitido, ¿no? Pero, o sea... ¿qué, qué... O sea, este vídeo debe ser de, de hace un montón de tiempo porque es que mira cómo se ve y, y está tan blanco y negro, ¿sabes? Esqueleto tocando un acordeón O sea ¿Cómo? ¿Eh? No estoy entendiendo nada Toma, venga, cabezazo Increíble A ver Pero, o sea, ese es el capítulo Que se meten en una casa Lo ponen a tocar el piano No lo entiendo O sea, ¿qué Ahora se ponen a bailar Ojo, oh, que están haciendo los pasitos rusos, ¿eh? Ojo Increíble <risa> ¿Qué cojones? No, yo lo que quiero pensar es que cuando termine de. O sea, cuando, cuando pare de tocar el piano No sé si No sé si le van a pegar o algo Porque, no sé Ojo Venga, fiesta Mira, y siguen bailando Increíble Por la cara Mira. Ya está, ya paró. Corre, corre, por favor. Mira. Ay, Dios. Corre. No, no, hombre, no. Corre, Mickey, por favor. Ojo. Bueno, es que tiene una... ¡Tírate por la ventana, por la vez! Va a saltar a la cama. Yo soy él, me tiro por la vez. ¡Míralo! ¡Se tira por la ve... Bueno. ¡Qué buena suerte tiene, eh! Increíble. ¡No, pero vete! No te metes... ¡Ay, ay, ay! ¡Vete por ¿Qué hace? ¡Es bien, bien! ¡Bien! ¡Se escapó bien! Pues bueno, ya ha terminado el vídeo El vídeo ha sido un tanto extraño Porque aparte de que la calidad del vídeo No es que fuese la mejor Sino todo lo contrario Que estaba con una calidad pésima y encima en blanco y negro O sea, no sé si este vídeo llevaba muchísimo tiempo grabado Ha sido un, un vídeo hecho por los fanáticos o algo así O un vídeo hecho por una persona normal Que no tendría nada que ver con Disney o algo así Pero bueno, el vídeo ha sido un tanto extraño Porque la verdad es que no he entendido muy bien el vídeo pero bueno, ha estado bastante bien. Ya sabes que si te ha gustado mi vídeo me puedes regalar un like, una suscripción y si te suscribes activa la campanita para que te lleguen más vídeos. Y si queréis más vídeos como este ya sabes, dale a like, suscríbete y pues nada, eso es todo chicos. Hasta que el vídeo, espero que os haya gustado como siempre, el like, suscribiros y hasta la próxima. Adiós.